Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Es un espacio en el cual están encontrando todas las noticias y los mejores tips de este naciente imperio legal de la marihuana en México y en todo el mundo. Yo soy Pablo Luna y vamos directamente al tema de hoy porque uno de los temas que más ha, su... que ha tenido relevancia en mi libro de los siete modelos de negocios que ya va a salir el próximo 19 de noviembre en Mérida, Yucatán, vamos a estar presentando este libro. De, de, de no les voy a decir el título todavía, se va a estar presentando, lo van a poder adquirir, y uno de los temas más relevantes que vamos a estar hablando es del tema que tiene que lo que tiene la industria de los alimentos y bebidas, ya vemos a empresas como Carl's Junior, ya vemos como Coca-Cola Company, ya vemos como grupo Bimbo, como grupo modelo, ya están incursionando dentro de esta industria, y pronto nos sorprenderán con productos no solamente en Estados Unidos, y en los países regulados, sino en los Sino también en los que están en las vías de regulación Así es de que esto se va a poner muy interesante Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con alimentos Así es de que quédense hasta el final del video Ahora ya tenemos aquí un foro con gente y todo que nos aplaude Y, y realmente ya saben que en los siete modelos de negocios En siete, séptimo y último lugar está el mercado recreativo de la marihuana ¿Por qué? Porque es un mercado que ya está inundado Que ya hay... ...de competidores, que todos los activistas, que todos los autocultivadores, que todos los circuitos de autocultivadores de copas canábicas, que todos los eh, nuevos emprendedores y emprendedoras, que el expresidente Vicente Fox y grandes empresarios y transnacionales ya están queriendo comerse ese mercado. Entonces, eh, por eso está en séptimo y último lugar. En sexto eh, tenemos al mercado de la marihuana sin marihuana, que tiene que ver con todas las conferencias, las criptomonedas, los cursos, las capacitaciones... Todo lo que tiene que ver con todo el contenido digital que estamos haciendo día a día es el mercado de la marihuana sin marihuana porque estamos dentro de la industria sin la necesidad de tener que estar con la flor, con la semilla, con el aceite, con el extracto, con todo lo que inmiscuye eh, cualquiera de, de esos temas. Eh, el número 5 es el tema farmacéutico, ya saben está del recreativo al sin, al sin cannabis, ahora el número 5 es el tema eh, ...que tiene que ver con todo lo farmacéutico, pero el número cuatro y uno de los más importantes temas es el tema de alimentos y bebidas. Y vemos que hay un gran auge también en muchísimos emprendedores y emprendedoras en todas partes del mundo... ...que están tratando de infusionar alimentos, algunos que lo hacen de una forma muy artesanal, algunos que lo hacen de una forma muy pro... ...algunos que ya se han informado, algunos que todavía están por informarse, que todavía lo hacen de una manera... ...pues rústica, pero definitivamente es algo que está llamando muchísimo la atención... Eh, en empresas, en restaurantes, en empresas como Cars Jr. en Estados Unidos están ofreciendo panes con CBD. Eh, en empresas como Starbucks ya están ofreciendo bebidas también adicionadas con CBD. Y hay muchísimos productos que van a comenzar a salir y, y muchísimos emprendedores y emprendedoras que pueden hacerlo. También ustedes pueden ser uno de estos distribuidores, si ustedes quieren distribuir... Té y café con CBD, manden un mensaje y dime, oye Pablo, yo quiero ser de esta red de distribuidores. Entonces, ese va a ser un mercado que va a ser muy grandísimo y va a inmiscuir a muchísimos mexicanos. No es nada más como el mercado recreativo. ¿Qué es lo que tiene el mercado recreativo? Que nada más inmiscuye a un pequeñísimo grupo de consumidores y a un más pequeño grupo de productores. Eso es el mercado recreativo y nada más. ¿Por qué? Porque no, no se va a esperar un gran crecimiento exponencial, al contrario, en los mercados, en los países, en los estados que se ha regulado la marihuana, el consumo en menores de edad, por ejemplo, ha disminuido impresionantemente, que eso es algo positivo... Pero también no se da que haya un crecimiento exponencial del mercado, sino que ya hay un pequeño grupo de consumidores y también un más pequeño grupo de productores y cultivadores que están en ese mercado. En el tema de los alimentos y bebidas, ahí sí podría generar un verdadero impacto de desarrollo económico, porque si nos vamos, por ejemplo, a la industria de los restaurantes, si nos vamos, por ejemplo, a la industria de la panificación, una panadería industrial que hace miles y miles y miles de piezas de pan todos los días, y no precisamente esa marca famosa que ustedes están pensando, sino alguna semi-industrializada. Nada más de, de meter eh, el CBD en sus productos, en su cadena de producción, de un día para otro, ella tendría dándole esos beneficios del CBD a miles, a miles y a miles de personas de un día para otro. Él no necesita ser un emprendedor que va a comenzar desde cero, sino que ya él ya tiene una estructura, una cadena montada y ya nada más va a eh, eh, agregar este ingrediente. Entonces, muchísimas industrias, muchísimas empresas, muchísimos organismos empresariales ya están completamente interesados en todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Así es de que no se espere, no vayan a pensar que es una gran sorpresa porque ya viene súper fuerte el mercado Se los digo porque ya somos muchísimas personas los que estamos... Eh... Ah mira que me enviaron unas estrellas, gracias a todos los que me envían estrellas Ya cobramos para ahí nuestros primeros 100 dolaritos No es mucho va, pero... De poquito en poquito Ahorita vamos a leer todos los mensajes, entonces Todo lo que tiene que ver con alim eh, alimentos y bebidas va a ser realmente algo que va a permear rápido a la sociedad porque si lo metemos algo, por ejemplo, en México, lo que es la panificación, recordemos que el CBD, para los que no sepan, pero casi todos los que ven este canal, el CBD no es psicotrópico, no te va a poner pacho eh, Y se puede ya eh, hacerlo en forma de alimentación. No a la parte terapéutica, no a la parte medicinal. Para la parte terapéutica y medicinal ya hay médicos y especialistas en medici medicina canábica como la doctora Mirna, como el doctor Rubén Pagaza de Ametkán, que son de los máximos exponentes aquí en nuestro país. Entonces, si quieren algo terapéutico, algo médico, vayan directamente con ellos. El tema de alimentos y bebidas no quiere decir que con una taza de té te vas a curar, pero sí te puede traer ciertos beneficios eh, a, a, al estrés, a, a cosas más relajadas, a cosas más de, del ámbito del diario, a, a cosas más cotidianas. Pero ya si tienes algún padecimiento, ni en el cannabis ni en ninguna otra medicina es bueno la automedicación, así es de que si tienen algún padecimiento o quieren usar el cannabis de una forma terapéutica, pues contacten a los profesionales. Vamos a leer la, las preguntas y las respuestas, gracias a los que me enviaron. Eh, estrellitas, Salvador Salazar, hola Pablo, tarde pero seguro, un fuerte abrazo, ayúdenos compartiendo a nuestro eh, Arteachi Ramés, un fuerte abrazo hasta Mérida. Ahorita les vamos a tener un... Una sorpresa porque en medida va a haber el de medicina, canábica y agroindustria. Si ustedes quieren ser parte de esta, de esta nueva experiencia que se está brindando en el país, ¿por qué nueva experiencia? Pues porque no, no hay nada del ámbito recreativo. De hecho, ahorita acabamos de tener una reunión con esos temas. Estamos enfocados 100% en mostrarle tanto a los legisladores como a la iniciativa privada específicamente al Consejo Empresarial de Comercio Exterior, tanto en Mérida como acá en Michoacán y a nivel nacional, que hay un gran camino que no se ha explorado. Y no precisamente nada más en lo del cáñamo, porque ya, in, si se meten ustedes a investigar, si ustedes quieren saber todo lo que se puede hacer en el cáñamo, aparte de lo recreativo, aparte de las conferencias, aparte de las organizaciones, el día 19 vamos a estrenar el libro que va a ser ahí en Mérida, ustedes lo van a poder descargar, van a tener todo un manual, van a tener planes de negocio, van a tener un foda canábico, las fortalezas, oportunidades, debidades y amenazas, eh, las 4 P's de, de, de, de, de tu servicio, producto, producto, precio, promoción y plaza, cómo distribuirlo todo, va a venir ahí un, una guía de plan de negocios para que tú paso a paso, cualquier emprendimiento que tengas, lo vayas haciendo en un plan de negocios, no hay peor plan de negocios que el que no se hace, así es de que estén atentos para el día 19, va a ser el gran lanzamiento de mi libro próximamente les voy a dar el título del libro y te más va a ser como pequeños adelantos pero el tema de alimentos y bebidas ahí va a estar desglosado yo les voy a señalar las empresas que ya están trabajando voy a señalarles cuáles son los grupos empresariales que están trabajando alimentos y bebidas y una vez que tú leas ese libro vas a ser consciente si quieres invertir en una de estas empresas que a futuro van a invertir en cannabis sería una forma de invertir en cannabis no imagínate que la empresa x que produce pan en todo el mundo Va a entrar la industria del cannabis, entonces si tú compras sus acciones y la industria del cannabis tiene un auge, pues tu dinero va a tener un auge. Entonces va a haber muchas formas directas e indirectas de cómo invertir. Y eso también va a estar ahí nuestro amigo Rada Artiachi en Mérida, Yucatán, explicándonos todo lo que tiene que ver con la derrama económica que va a haber eh, en el cannabis legal en nuestro país. Estén atentos, se va a transmitir en vivo, va a ser híbrido, va a haber algunas personas... Eh, que van a estar ahí presentes, principalmente los representantes de las cámaras empresariales principalmente los legisladores que están en el tema de la regulación del cáñamo en todo el país, no nada más eh, en Michoacán y en Mérida entonces va a ser algo muy interesante, muy trascendente el día 19 de noviembre así es de que estén atentos eh, si, si alguien tiene alguna pregunta sobre el evento si no ya la vamos a dejar hasta aquí porque tengo otra reunión, ahorita vengo de una reunión y ahorita en cinco minutos, ya son las 21.40, en cinco minutos tengo otra reunión. Así es de que les mando un fuerte, abrazo, un fuerte abrazo, ya saben, soy Pablo Luna, estoy en pie al orden. Denle like al canal, por favor, suscríbanse, los que lo están viendo por YouTube, suscríbanse en este momento para que les lleguen todas las notificaciones de cuando yo dé uno de estos temas gratuitos que por lo regular son diario. Así es de que nos vemos en la próxima, estoy en pie al orden y es cuanto.